por ser tan fieles, gracias, oh, oh, yeah. perdón Dios mío, porque justo te voy a dar el enlace y me dice, tienes que actualizar Instagram, dije, no, ahora no, ahora no, oh, no. pero bueno, pasó no, rapidito, no. se instaló rápido, así que dije, tengo otro teléfono de reserva en caso de, hola Débora, dice Ajá. Mariluz tira. ¡Ay, oh, qué lindo verte! Ah, gracias, sí, gracias. Lindo. Ahí está tu, Las tu amigas. amiga también, tu prima es amiga o prima eh, Mari. Mari, Mari Herre, ah, María Herrera, ¿será? La amiga común sí, que sí, tenemos. Sí, sí eh, aún ah, qué lindo. Eh, Saludos a todas, gracias. Gracias, gracias por estar aquí acompañándonos. Todos. Qué bueno. Sí, sí, sí, muy lindo. Bueno, me estaba introduciendo un poquito al, al principio, pero pues se cortó todo. Volvamos pues a empezar. Eh, estoy súper orgullosa de mi bebé. <ríe> Salió ayer en Amazon y, y se, hay eh, gente que me compró en preventa. Estoy muy agradecida por eso. Le hice la entrega ya por, eh, por medio de Amazon. Se los he mandado a todas las personas que me compraron. Y ahí hice mi pedido grande para, ah, sí. para que llegue acá a Noruega también. Así que estoy súper orgullosa y feliz que por fin el número dos ya está al aire. Felicitaciones, felicitaciones, tremendo logro. Sí, wow, wow. Súper sí, orgullosa sí. y feliz, feliz porque sé que va mucha gente va a ser tocada con ese libro. Así que bueno. Seguro. Suficiente por mí ahora porque ya me tocará hablar a mí. Eh, antes de que nada, antes que empecemos, quiero contarles a las personas que están mirándonos hoy que desde el mes de septiembre quiero hacer un pequeño cambio en esto de las rutinas de las entrevistas. Uh, me han pedido varias personas de que si hay posibilidad que la gente pueda entrar. Y hacer preguntas en directo, no solamente escribirlo, sino entrar. Te dije que, bueno, lo vamos a hacer, porque hay gente que dice, quiero escribir, claro. pero no sé cómo. Entonces es bonito poder... Eh... Yo lo he hecho esto para que la gente se incentive más que todo a escribir, porque si nosotras que somos mujeres comunes y corrientes podemos hacerlo, cualquiera lo puede hacer. Claro, claro, claro, claro que sí, claro que sí, todo el sí, mundo. Sí quien tenga ese, esa, ese gusanillo ¿no? interno. esas para que están para ahí, poder que no sabes expresar. cómo, pero ahí va, ahí va, así que le, les digo que visiten mi página web, eh, cuentatuhistoria.info, ahí tengo todo lo de la Masterclass, del curso de Escritura Terapéutica, del curso nuevo de Siete Escriben Siete Semanas, así que marchamos el próximo mes ya con ese curso. Bueno, Débora, aquí estamos y tú tienes la oportunidad de hablar de ti y de tu libro, estoy súper, súper así, expectante, porque es un libro que realmente es muy bueno, muy bueno, y quiero que la gente escuche de qué Gracias. se trata. Bueno, mira, este, yo digamos que tengo la facilidad, yo soy periodista de la Universidad Central de Venezuela, eh, y yo digo que eso es una herramienta maravillosa para poder escribir o atreverse a escribir, ¿no? Por supuesto. En ese sentido tengo ventaja, pero eso no es lo, lo único que se necesita, sino voluntad de hacer las cosas. Y este, bueno, yo desde los 14 años de edad tengo diabetes okay. y por supuesto eso he tenido varios problemas. No es fácil, no es fácil, sobre todo a los 14 años que uno está empezando, que uno es adolescente, que quiere comer de uh -huh. todo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, posteriormente, después que yo quedé embarazada, que fue a los 27 años, eh, empezaron a afectarse mis riñones y era porque ya tenía como 15 años siendo diabética uh -huh. y realmente no era una diabética muy disciplinada uh -huh. vamos a decirlo así, realmente lo confieso lo confieso ante todos de verdad, entonces este, pues nada yo cuando empecé con mi problema de riñón, que es bastante duro también, hay que uh -huh. decirlo eh, hay que hacerse diálisis, en principio a mí me tocó así porque no tenía ningún donante en mi familia que me pudiera, que sea, fuese compatible conmigo. Entonces me inscribí en una lista de espera y mientras tanto estaba en diálisis y pasaron cuatro oh. años. Eh, y la diálisis es tres veces a la semana, tres o cuatro horas cada oh, vez. Es tremendo entonces es bien ¿no? fuerte es muy fuerte mm. total, totalmente sí, entonces claro eh, así este, yo, yo me his, le hice una promesa a Dios eh, porque a mí siempre como yo creo que a, la, a todo el mundo nos gusta comer a todos, yo creo que no hay nadie a menos que esté enfermo que no bien, lo quiera comer, comer o no, no <risa> Comer sí, sabroso, es. exacto, y sin restricciones, que no te estén diciendo, ah, no, no puedes comer esto, gorda, pero no, esto. no o sea, eso es súper horrible, es horrible. Total que, bueno, nada, yo lo que, por supuesto, siendo diabética, ya yo estaba acostumbrada desde los 14 años, ya yo estaba acostumbrada a que los dulces, ya yo no podía estar muy pendiente de los dulces, mm. no podía estar pendiente y me costó mucho hacer ese tipo de, de cambio en mi vida. Sin embargo, poco a poco lo fui logrando, y a medida que pasó el tiempo, y luego que entré en, con problemas de riñón, pues la, la dieta, mientras uno está en diálisis, es mucho mm. peor. Es mucho o sea, peor. Más es mucho peor quienes se están, sí, quienes se están eh, conectando. Hay algunas personas que que supieron de este live que son trasplantadas ¡Ah! o que tienen problemas de riñón y entonces maravilloso. Qué lindo. Ellos saben de qué de estoy hablando, sí. de verdad, que no es fácil. Entonces, bueno, eh, yo lo que hice fue, como era tan difícil obtener un trasplante y estar en una lista de espera, yo le hice la promesa a Dios de que si yo lograba mi trasplante, yo iba a escribir un libro. Uh -huh. Un libro de alimentación, porque la alimentación es lo que más nos pega. Como, como personas con problemas renales, y yo dije, bueno, una vez, Dios mío, una vez que yo logre ese trasplante, yo me prepararé para escribir el libro, y bueno, así fue, así fue, este, un buen día, yo hablé con la nutricionista, eh, me llamaron, me llamaron, eso, fue, eso es algo inesperado, impredecible, el momento que uno lo llama sí, para... Sí para poderse trasplantar. Puede ser cualquier momento. Entonces, luego que yo me recuperé, pues nada, yo pude entonces, este, más adelante, o sea, por supuesto, los primeros meses, después del trasplante, uno está como todavía en la expectativa, el cuidado único, uno, no, uno tiene que estar con los cinco sentidos sobre los med las medicinas, el cambio... Eh, físico que se tiene y por supuesto la alimentación una vez más entonces claro eh, al principio yo dejé pasar el tiempo yo me trasplanté en el año 2007 okay. y este empecé a escribir el, el libro en el año 2009 2009 y fui escribiendo fui consultando fui preguntándole a mis médicos a nutricionistas, recuerdo que teníamos una nutricionista en, a, en la diálisis, y le pregunté a, a, a ella, le dijera que por favor me guiara en eso, que ella sacara la, el conteo de calorías y cosas de esas que yo no sé, porque yo no soy nutricionista, y eso siempre lo tengo que decir, ¿no? Yo no soy nutricionista, yo soy periodista, o sea, y soy trasplantada. O sea, yo desde mi experiencia, desde mi experiencia eh, lo puedo... Puedo apoyar, apoyar a la gente, a la gente como yo. Y recuerdo que hubo una época en que yo daba eh, charlas, charlas sobre, sobre la dieta, cómo, cómo comer sabroso, porque eso sí lo tenía presente, cómo sa comer sabroso, pero saludable, S pero sano. Entonces la gente me decía, no, perfecto, que no seas nutricionista tú, porque tú eres como yo, me decían en claro. la charla buenísimo, no, no, porque tú, tú sí me claro. entiendes, en cambio el nutricionista no, lo que hace es prohibir claro. prohibir, prohibir, y no no me ayuda entonces realmente era así realmente era así este y es verdad, yo no sé si hay un, un nutricionista por ahí pero yo tengo que decir que que de verdad es muy duro es muy duro, los nutricionistas son muy duros los médicos, porque no se ponen no. en lugar de... Hasta uno. que no les toca a ellos ser pacientes sí. Exacto, exactamente. exactamente. Entonces, bueno, así poco a poco fui, fui dando charlas, estaba entusiasmada, pero bueno, no te he contado, digamos que lo principal, ¿no? Cómo fue que yo escribí el libro. Y yo sencillamente me sentí, me sentí motivada por el hecho de poder colaborar con la gente como yo, porque yo buscaba información en internet, en todos lados, en las bibliotecas en aquel momento, y yo no conseguía mm. algo chévere, o sea, yo veía una dieta que me daba la nutricionista y yo claro. no quería hacer Mechuga eso, y tomate. porque eso me, no me sabía nada, <risa> <risa> literal, literal. Entonces, claro, este, fue un proceso así, que yo buscaba las recetas, más o menos veía si tenían mucha grasa, si no tenían grasa, la preparaba en mi casa, y le preguntaba a la nutricionista, mire, una receta así, con esta cantidad así, eh, tal, y no sé qué, y la preparé así, ¿cuántas calorías? Tú me puedes hacer ese Bien. favor, le decía. ¿Cuántas calorías tiene Entonces ella me hizo el gran favor, ella se llama Marisol Quiroga, yo le avisé, pero no podía estar presente aquí. Eh, ella me ayudó mucho. Y, y bueno, todo, todas las recetas yo las preparé en mi casa, las saboreé, porque una cosa es sí. prepararlas o verlas en, en donde yo las descubría y otra cosa sí. es probarlas, ¿no? Para ver si es verdad, que sabía sabroso. Y, y literalmente, literalmente, o sea, fue cada receta fue hecha con muchísimo amor. Y sobre todo con, pensando en, en que me, me iba a escuchar o a leer, mejor dicho. Pensando siempre en el paciente como yo, que es un colega, sí. como les digo yo a, a los pacientes de son colegas, son colegas míos, vivimos la misma situación. Entonces, bueno, nada, entonces así fue que salió, empecé a escribir, poco a poco, iba haciendo entrevistas, como periodista, por, te digo, por eso tenía las herramientas, ¿no? Hacía las entrevistas, buscaba por aquí, buscaba por allá, resumía, Buscaba recetas, porque yo quería que fuera un, un libro mm. práctico. No tanta la, la teoría, sino la parte de las recetas, ¿no? Algo práctico, que no sea ah, puedes comer tantos gramos de grasa combinado con tantos gramos de proteína. No, no, no. La gente como yo, no, la gente piense, común no. no sabe de cuántos gramos no. son de este y de este, se van a enredar bueno. todo. Entonces, literalmente, así fueron los, los menús que aparecen, son más de 40 ah. recetas, entre postres, eh, plato principal, entradas y sopas. Y todas, baja caloría, súper saludable, la podemos comer sin culpa, sin Esa problema. la mejor manera de comer. Súper <risa> chévere. Y lo, lo otro que pasa con nosotros los trasplantados es que tenemos que tomar medicinas inmunosupresoras que, es, que engordan todas, todas. Efecto secundario de las medicinas inmunosupresoras es que engordan. Entonces uno más cuidarse, tiene que cuidarse claro. la alimentación. Que la medicina tienes que tenerla sí o sí, sí. ¿no? Exacto, a juro, y de por vida, toda tu vida. Entonces, bueno, nada, eso fue, eso fue, Este, primero lo escribí, hablé con un laboratorio, saqué el libro, uh -huh. este libro, que la impresión de este libro la patrocinó un laboratorio en Venezuela, eso yo me tuve que mover mucho <risa> para poder lograr eso, porque yo decía, no, yo tengo que imprimir el libro y cómo uh -huh. hago y tal, y no quería gastar dinero, Ajá, no todo tenía todo. dinero, era muy costoso. Entonces, en, ese, en esa época no existía Amazon, no, no era tan, no, tan claro. famoso, digámoslo así. O sea, yo no tenía ni idea de cómo hacer. Yo creía que era, tenía que ir a una editorial claro. normalmente y, y imprimir el libro, ¿no? Claro. Y pagar. Entonces yo hablé con ellos, ellos hacían una, una medicina inmunosupresora no. y me patrocinaron, me imprimieron 100 no. libros. Entonces hubo un, un congreso en Venezuela, en Caracas, eh, do, que era para pacientes trasplantados. Y yo en ese congreso presenté mi Bien. libro. Y se lo regalé a, todo, a todos los asistentes, <risa> se lo regalé a todos. Entonces todo el mundo súper agradecido, ay gracias, ¿verdad? Y había gente de Uruguay, de Ecuador, de Perú. Eh, hasta de Brasil había y, y por supuesto mm. venezolanos los que más habían era venezolanos pero entonces todo el mundo se llevó su libro y, y bueno eso fue maravilloso pero posteriormente, claro está yo decía, bueno, pero vamos a comercializar Ajá, ¿no? esto vamos a a, a ver cómo, me está llamando mi esposo <risa> en este momento, él sabía que, que yo tenía la entrevista, pero me está llamando él el Bueno, yo quería comercializar el libro, entonces agarré mis, mi archivo, mis borradores que tenía por ahí, lo volví a corregir, actualicé algunas cosas, y entonces lo publiqué en Amazon eh, en forma electrónica, yeah. el libro en español, y eso fue en el año 2014, yeah. que Bastante. publiqué este libro en mm -hmm. Amazon, pero no así como lo estaba claro, viendo. Ya. Sino en forma electrónica, mm. nada más. este Y entonces, bueno, nada, después yo emigré en el 2017, me vine para San Diego, Estados Unidos. Y aquí, estando aquí, yo decía, bueno, yo tengo que ayudar a la gente de aquí también, a la que habla mm. inglés, claro que no. Y, y saqué el libro Ay, en inglés. ¡Qué lindo! Eh, ¡Qué linda! Cambié eh, hasta la portada, todo precioso. Le cambié la portada, que yo digo que en, en, en la próxima vez que saque el libro en español, porque lo quiere sacar, eso está en mis planes, eh, lo sí, hago con es esta lindo. misma portada, claro, pero en bueno. español, porque además está muy más muy fresco bonito, la, muy el diseño, ¿no? Sí. más bonito, me, me parece. Y bueno, este libro de verdad yo lo adoro, tiene recetas por todos lados, como te decía, y se ha abierto, digamos, la oportunidad de a través de Amazon. Amazon se encarga de todo, es sí. una maravilla, ¿no? No es que le estoy haciendo publicidad. No, no, no, no yo te lo Pero uso igual. Amazon. Sí, sí. Es sí, una maravilla, porque este pues, me da la opción de venderlo en ebook o a claro. sin precio. Imprime por claro, demanda. Eso es fabuloso, Entonces eso es maravilloso, porque yo no corro con No, ningún Porque si imagínate, manda una, una editorial, maravilla. te, te imprime una imprenta, te imprime 500 libros como mínimo, ¿y qué haces si no los vendes? No, Amazon es lo que exacto. tú vas vendiendo, vas pidiendo y los vendes ahí. Eso es lo, lo fabuloso. Exacto. Y te lo hacen exacto. rápido, ¿eh? un día para el otro y ya está listo. Lo hace súper sí. rápido, sí, sí, sí. Súper rápido, súper rápido. Entonces, nada, pues, este, siempre he estado presente escribir otro libro, pero es lo que tú, eh, he visto muchas entrevistas tuyas, y me doy cuenta que es que uno se corta, uno como que, ay, ¿y ahora te voy, te voy a escribir, pero ya yo tengo el <risa> tema, ya me inspiré contigo, <risa> me inspiré contigo, de verdad, pero quiero tocar un tema que nos incluya a todos, no solamente a los trasplantados, aunque este libro, te digo, es para sí, todo sí. el mundo porque es un libro de comida uh -huh. saludable, o sea, todos tenemos que comer saludable, no porque uh -huh. yo esté plantado, voy a comer saludable, sino todo el mundo debería. Y lo otro que quería decir es que la alimentación es amor. Si tú no te amas, tú comes uh -huh. porquería, es así. O sea, tú no puedes estar comiendo eh, una, un, una uh -huh. chatarra, por decirlo así, si sí, tú no te sientes amor por ti, pues te vas a cuidar, ¿no? uno sabe lo que le claro. hace daño y lo que, y lo, y mm. lo que no. Eso va sí, entonces, bueno, no, el otro tema que tengo pensado es justamente eso, hablar del amor, de, de que estamos aquí viviendo. Algunos tenemos la oportunidad de seguir viviendo después de pasar por un proceso de enfermedad tan fuerte, tan fuerte, estamos aún vivos y entonces tenemos que premiarnos. ¿Cómo nos premiamos sí. con amor? Comiendo sano, tratando de tener actividad física, que eso es otra cosa que a mí me cuesta mm, a mucho. A todos, creo. O sea, eso de hacer ejercicio diariamente y esas cosas, fitness, no. no. De verdad que yo. Pero bueno, trato de mantener mi peso. Cuando veo que estoy engordando un poco, me reduzco las calorías Bien. y así voy. Súper. Poco a poco. Eh, no, y es importante. Pero sí, el, el próximo libro va a qué tratar bueno, de qué eso. Qué bueno. Si necesitas ayuda, tú sabes que aquí estoy. Gracias, no, yo eh, sé, yo Mira, sé. estoy intrigada con algo de la comida. Tú estás hablando de la comida. esto eh, Mi madre era diabética, entonces veía que todo ah. el tiempo le restringían una cosa, otra cosa. Y me puse a estudiar muchísimo acerca de esto, de qué es lo que realmente debemos comer como como diabéticos, porque yo no soy, nunca lo tuve, pero siempre he tratado de cuidarme en ese aspecto, ¿no? Y los que le decían a ella, no, que no comas sí. azúcar, que no comas esto, esto. Y, pero mi mamá comía mucho pan. Entonces yo estudié, o sea, comencé a leer esto y me di cuenta que es realmente lo que no debería comer. Porque ese tipo de carbohidratos sí. lo, lo transporta al, al cuerpo y se convierte en huevo en azúcar, ¿no? Entonces pero quitarle el pan a una panadera va a ser muy difícil, porque <ríe> panadera todo su vida. Sí, no, claro, claro, claro, claro. Pero por eso es que existe la posibilidad de sustituir, sustituir el tipo de harina que se usa, por ejemplo, para elaborar pan, o hacer un pastel, uh -huh. o una torta, como le decimos en Venezuela. Eh, la, la, si tú usas harina de almendras, uh -huh obviamente te va a salir quizás un poco más uh -huh. costoso, ¿no? Pero es una alternativa, y, y yo digo que eso queda delicioso además. Yo lo es he hecho, delicioso. yo sigo haciendo eso o porque sea... he eliminado todos los carbohidratos, y bajado 17 kilos en tres meses, y... Sí, ah, y ya dije, no, esto es para siempre. Y, y ocupo mucho la, la, la harina de almendra y todo esto para hacer mi, mis propios panes, mis pancakes y todo. con. ¿Sabes qué? Te oigo muy bajito, ¿Sí? Ada. Muy bajito. No sé A por ver. qué. No sé si le puedes subir Ya más le volumen. subí ahora. A lo mejor me estoy alejando mucho. Sí. Ahora, ah. <ríe> Sí, bueno, un poquito mejor. Un poquito dice mi mejor. amiga Milvia, dice, ¿es veneno? ¿Quiere decir que el pan es veneno o qué es lo que es veneno? <risas> eh, bueno, es veneno, podría decirse que es veneno o venenoso para un diabético. Obviamente, el exceso. Y todo en exceso. Porque no es que uno va a dejar de comerse un chocolate. Yo como diabética, tengo más de 40 años siendo diabética. Yo no es que he dejado de comer chocolate. <risas> Olvídate. el azúcar una, una galleta el azúcar, dulce, dice, o de repente Mary, un pedazo de Mario dice el azúcar, los carbohidratos. Claro, claro. Pero es como, yo digo que yo, yo he, me he acostumbrado a ser un poco flexible, ¿no? Porque no es que uno va a dejar de comer algo, porque ya tú tienes un estilo de vida. Yo a los 14 años, que me dio diabetes, claro, yo era muy joven. Pero una vez que una persona le dé diabetes, como a los 40 años o a los 30 años, que ya tiene cierto recorrido en su vida, que tiene hábitos, entonces es como, como decirle: Wow, mira, no, no puedes hacer eso. No, no, no. Yo hablaba, yo eso lo hablaba mucho con las nutricionistas. Ellas decían: Débora, para eso existe el peso. Tú puedes pesar. No es que te vas a comer una arepa como las, come, las que comemos en Venezuela, o un tri, tres sándwiches. Eh, o qué sé yo, te comes claro. uno, es programar el, el sí. cerebro, también, es como, mira, con uno es suficiente, me como dos rebanadas de pan, no paso de ahí, o una claro. mejor, eh, y es lo que decía la amiga, que no recuerdo sí, el nombre, eh, es verdad, el, el veneno, no es que sea veneno, porque a nosotros, nos, como seres humanos, nos hace falta los carbohidratos, porque eso significa energía, tenemos energía con los carbohidratos, pero hay que hacerlo de una manera eh, pues no exceso, saludable. No, no en pues. exceso, el problema es que, no por ejemplo, exceso. en la familia de mi esposo comen arroz, lo acompañan con papas y lo sirven con fideos, entonces es como, man. y comen pan adicional, entonces es sí. como una bomba de carbohidratos total, y dije, no, Dios mío, no más. No, claro. No, claro, si yo como claro. arroz, un poquito es de arroz de vez en cuando, o sea, para saborear, pero, pero ya no al diario, o sea, porque sé que no me hace bien, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a conocer su propio cuerpo y darse cuenta dónde están los límites, dónde tu cuerpo te dice no. Y eso he aprendido yo con los años también de, de, de escuchar mi cuerpo, cuando mi cuerpo me dice, no, eso no. Y uno quiere, pero dice el cuerpo, no, no, no, mm. no. Entonces aprende y parar decir sí. O vas al, al supermercado y ves todo verde, bonito, y, y te atrae y quieres comerlo, cómelo. Porque es tu cuerpo que lo está pidiendo. ¿no? Exacto. Exacto. No, bueno, y tú tienes un libro maravilloso que se llama así, ¿no? Yo no, la verdad es que no lo, no lo he comprado, pero se llama El cuerpo. Sí, pero se trata de y li la y Literalmente mm. es así. El cuerpo te sí. habla, te dice, se comunica, pero no lo escuchamos. No, no nos no, escuchamos La alimentación ha cambiado mucho en, eh, Por tanta información que hay sí, Hay tanta información que al final Nos desinformamos Exactamente Porque sea, sí. tú ves cómo te sí, bombardean sí. Las propagandas bueno. con toda la comida Que pizza, que aquí que allá Entonces como que ya lo único que ves Es cosas terribles no, Y los precios de las cosas Sanas son carísimos Sí, verdad Que contradictorio es. Qué contradictorio, de Porque verdad. ¿Quién gana, ¿Quién es, gana así, con eso? Bueno. La farmacéutica. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Que, eh, me encanta el que tema. Que tenemos que estar muy conscientes. Yo. Dice, fíjate, algo que, que, que también mm, quisiera decir es que, y yo eso lo he hablado mucho con los médicos ¿no? también, lamentablemente nuestros médicos, la mayoría, no saben nada de nutrición. Entonces uno tiene que recurrir a un especialista, o ponerse a investigar sí. por su cuenta, pero eso tampoco es muy sí. confiable, ¿no? Porque no todo lo que se dice en internet es... es válido. Eh, no, es es verdad. verdad. Eso sí. Entonces, este, yo te, el, invito a la amiga a que compre sí. mi libro, que está narrado y ha investigado por una persona que tuvo un problema y que lo ha usado, y que bueno, yo por lo menos las recetas de ahí puedo garantizar que le hacen bien a todos, a todos, a todos, a todos, trasplantados, eh, diabéticos, por supuesto, todas las recetas, como yo soy diabética, entonces son para personas Acendi Una persona también. que te está diciendo, dice, expresa, ya, no sé cómo se llama, pero dice, me encanta el tema del amor para celebrar la vida después de una dura batalla de salud. Y otro que escribe aquí, dice, el problema Gracias, es que la gente no le, no le llama a los vegetales y las legumbres, sino los azúcares y la harina, porque el azúcar es adictiva, <risa> simplemente, es adictiva. Exacto. Sí, sí, sí, es como una droga, literal. Si tú te das cuenta, si tú droga. te haces un, un propósito de 100 días sin azúcar, y mirando todo, que todo porque todo tiene azúcar, mirando bien, Sí. Es increíble cómo el cuerpo se comienza a relajar, te quita el dolor de cabeza, las migrañas, es tremendo. Es tremendo, sí. Y es un acto de amor, una sí. vez más. Es un acto de amor hacia uno mismo. Y hacia, hacia la familia, porque, ¿qué pasa? Que cuando tenemos esa mentalidad nuestros hijos la heredan Aquí también. Dice, Entonces alimentamos a nuestros hijos con comida. Eh, dice Miriam, que no, dice no eh, mis sobrinos están estudiando medicina y lo que menos están pendientes de la alimentación. Qué pena. Eh? Porque la medicina debería sí, ir es, conectado con la alimentación, ¿no? Sí, es increíble eso, ¿verdad? Que no sea como la materia principal que Entonces, deberían tener. Si tú tener los no comes bien, vas a enfermar. Exacto. Y no solamente los riñones, de todo, todo tipo de enfermedades, ¿no? La... Hipócrates decía que la medicina sea tu alimentación. Al... Tu... Le... Perdón, Le... que la, la alimentación. alimentación sea tu medicina. Es, es así, tenemos que comer cosas que realmente nos, nos ayuden a, a mantener la salud. Y, y digamos que sin perder ese... ese como decía una la amiga que comentó por ahí no es que digamos que vamos a renunciar a los carbohidratos es muy difícil sino comerlos en su justa medida comer de todo grasa hasta sí, grasa sí, se puede supuesto. comer pero en su justa medida porque la grasa también sí. hace falta hace falta no quiere decir que no hace falta pero no y a la usar. grasa correcta también entonces exactamente entonces este yo les quería preguntar aprovechando el momento, este, si, si quieren que dé alguna receta. Sí, sí a mí me de encantaría tío, escuchar. De... quieren algo dulce, algo salado, que escriban, que escriban. A mí me... ¿Qué, qué es, es bien extraño esto de, la, de las dietas, porque cuando decimos dietas como que se nos eriza el pelo, ¿no? Pero realmente deberemos sí. cambiar ese término y pensar que es un cambio de vida, o sea... Cambia de alimentación, no es una dieta, porque no es un tiempo. Que... No es una dieta, exactamente, exactamente, exactamente. Sí, es un estilo, sí, es un estilo de vida, estilo de alimentación. Yo estuve un tiempo haciendo Realmente. un estilo vegano y hice bastantes Ajá. recetas, por ejemplo, de torta, o sea, de dulce vegano, riquísimo, o sea, unas tortas con, eh, con aguacate, dice para. Sí, oh, wow. y claro, y se, era, se llamaba pay de, de limón, Pero, y era verde, todo bonito, claro, claro. Y, y el sabor riquísimo al limón, porque el aguacate no tiene sabor. Entonces, lo que tú le pongas atrae Exacto. el sabor, ¿no? Y la masa era de dátiles con, con diferentes tipos de, de semillas riquísimo, y con aceite de coco. Okay, ¿qué tal? Y yo les llevaba a mi trabajo y decía, wow, qué rico, qué rico. Cuando le decía que era aguacate, decía, no puede ser, que no puede ser. Increíble. Sí. Dice uno de salado, por de favor, aquí? dice. Salado. Ah, tú quieres algo salado. Y la otra dice, okay, me gustaría una receta de postre saludable y sabroso. Ya. Bueno, vamos sí, a complacer. Y un vamos a complacer a la Eso audiencia. Sí. <risa> sí. A ver, dale unos salado primero y después. Bueno, para ver, para ver, para ver. Voy a escogerla así al azar. Total, este. Bueno, voy a irme por los, por los vegetales. Mira. Por los vegetales salados, ¿no? Eh, hay una receta que se llama, aquí yo la puse, de las que aparecen en el libro, que son 40, zanahorias y calabacines, calabacines, no sé cómo le dicen en otros lados. zucchini Creo que su, su, zucchini o también. zapallo italiano también. Ah, ok. Zanahorias y calabacines salteados. Los ingredientes son cuatro tazas de zanahorias rebanadas, uh -huh. Cuatro tazas de calabacines rebanados. Un, un cuarto de taza de cebollín. Tres cucharadas de margarina, margarina ligera, preferiblemente. Y sal y pimienta al gusto. ¿Cómo hago eso? Que queda delicioso. Cocinar las zanahorias en poca agua. Hasta que estén cocidas, pero crujientes. No totalmente sacochadas, ¿no? Exacto. Eh, aparte de retirar un poquito las tres cucharadas, cucharadas de margarina ligera y saltear el cebollín esa, ahí, ¿no? Junto a los calabacines, que son menos duros. Y luego agregar las zanahorias que tenías crujientes, mm. se le agrega al, al resto, a la preparación con calabacines y cebollín. Yes. Y listo, mm. eso es todo. Riquísimo. Le echas sal y pimienta al gusto, y eso queda espectacularmente rico. Súper. A veces, este, simplemente el hecho de zancochar de más la zanahoria, eso ya le da otra otra sí. nota, ¿no? Otra sí. cosa que, que no... Recocido, no. Pero los tanto los calabacines como las zanahorias crujientes, rico, sí. sin tanta agua, sin agua, mm -hmm. preferiblemente sin agua, sobre todo los calabacines, Queda, queda una cosa uh -huh. bien, bien sabrosa, bien sabrosa, Súper. Bien sabrosa, Este, hay berenjenas ah, rellenas. Sí, sí. Diciendo voy a pre otra. mañana la voy a preparar, dice eh. Mari. Ay, ah, después mandas la foto, sí, Mari. por supuesto, tiene que nos mandas la foto a todo el mundo el que la prepare y nos cuenta. Ahora el dulce, el postre. Voy a decir una de berenjenas sí, y después salto ya, al, al postre. La de berenjenas rellenas. 800 gramos de berenjenas, 150 gramos de cebolla, 20 gramos de queso rallado, queso rallado tipo no duro, porque yo no sé, en todos lados no hay queso duro para rallar. El que tengan, el que tengan sencillamente, blanco, ¿no? Dos huevos, eh... Sal y pimienta al gusto. Y aceite vegetal de oliva, preferiblemente que sea de oliva. Ok. Entonces, poner la, la cebolla finamente picada en una sartén con teflón, retirar e incorporar la pulpa de las, la pulpa de de las berenjenas mm. bien escurridas, después que sancocha mm. la berenjena un poquito con poca agua. Después que estén cocidas las berenjenas, le sacas el... El interior y la pulpa y lo pones junto con la cebolla finamente picada en, en la sartén, ¿no? Agregas los huevos batidos, una parte del queso rallado y los condimentos. Unes todo eso bien y rellenas la concha la, la, la, la, la de las berenjenas, mm. ¿no? Que te quedó. Trata de no, no de no tanto. Que no mm. se te rompan. Rellenas las berenjenas que están ahuecadas y luego, luego espolvoreas con el resto del queso que te quedó. Hornear 15 minutos en el horno y disfruta pues, Mira, hay una disfrútalo. pregunta aquí que dice la, si las zanahorias y el calabacín tenían que sacarle la piel, que decir, hicieran sin piel. La, el calabacín no hace falta y la zanahoria yo hay no que le la Hay que lavarlo bien la piel, nada más tampoco. y ya está. Lavarlo muy bien, lavarlo muy bien, sí, y, y uh -huh. hacer eso. Entonces, bueno, ahí tienen dos recetas saladas. para Yo con las berenjenas, la, pero lo hago con el calabacín, salada. en vez de berenjena, porque a mí me pica, la, me da alergia a la berenjena, y lo hago con calabacín. Ah, sí. Lo hago. Pero eso es raro, sí. Ada, ¿verdad? Porque sí, un vegetal... Me, me da, me, me, se me hincha la boca. Sí, ya lo has, ya me, lo has se, probado. Me pica demasiado, entonces... Ah. pues Me lo hago con calabacín, igual como lo dijiste. Una alternativa. Ah, A ver, el okay. postre, el postre, que eso estamos esperando. Mejor lo hace con calabacín. <risa> no, yo dice? te digo, estamos esperando el postre. El <risa> ¿No? postre. Ok, este, hay, hay galletas, hay helados hay eh, tortas o pasteles, hay mousse, voy a hablar yeah. del mousse, del mousse yeah. de limón. ¡Ay, qué rico! ¿Les parece? Bueno, los ingredientes, 120 gramos de crema de leche, que son más o menos sí. una lata, una lata de las pequeñas de crema de leche. Un huevo, 7 gramos de gelatina sin sabor, que es más o menos lo que contiene la cajita de gelatina sin sabor, o sea, mm. un sobre, el jugo de un limón, y eh, dependiendo si eres diabético o no, yo le pongo edulcorante yeah. artificial, mm. cualquier esplenda, estibia, yeah. cualquiera de eso o azúcar. Serían 15, 15 gramos de estibia, edulcorante, ah. o 15 gramos de azúcar. Entonces la preparación es como esta. Disolver la gelatina en tres cuartos de litro de agua caliente. Añadir el jugo de limón. Aparte, batir la yema de huevo y agregar la crema de leche fría. ¿Ok? Bates el, la yema sí. de huevo con la crema de leche, que esté okay. fría. O sea, no, ahorita en verano no se puede, no se puede <risa> confiar en el. En el eh, la temperatura sí. ambiente, porque hace mucho calor. Mezclar esta preparación con la gelatina e incorporar la clara de huevo a punto okay. de nieve. O sea, baten sí. bien, ¿sabes? No sé si aquí saben cómo se logra ese punto de nieve con la clara sí. de huevo. Hay que batir sí, mucho, sí. mucho, mucho, hasta que se forman unos sí, sí. picos blancos firmes. Sí. Y entonces eso ahí ya está listo para... para Mezclar la preparación anterior con la clara. Colocar en un molde grande o moldecitos individuales uh -huh. y refrigerar. Uh -huh. Y listo. Uh -huh. Eso tiene nada más 88 calorías Uy, bueno. por ración. Súper bueno. bueno. Súper bueno. Y eso que tiene el huevo, el, el huevo tiene un poquito de grasa uh -huh. y la crema de leche. Este, o también puedes sustituir ¿Y? la crema de leche por yogur, yogur okay. natural. También puede ser una alternativa. Buenas. Entonces, bueno, ahí tienen las recetas, no se pueden quedar. <ríe> Mari dice, delicioso. <ríe> bueno, hay que hacerlo. Bueno, prepáralo, Mari. Justamente. Prepárenlo, prepárenlo y me cuenten. Qué rico. Qué lindo, lindo realmente, porque hay tantas recetas así como en el aire, pero lo que tú haces con respecto a gente que, que está enferma, o hasta ha pasado por una enfermedad sí, para sí, que sí, sigan cuidándose, ¿no? Importantísimo es. Pero prevenir... No, no y ¿sabes qué? Que uno... No, y que cuando pasa el tiempo, tú, eh, por lo menos en mi caso, tú te vas dando cuenta de qué que cosas te hacen menos daño mm. que otras, ¿no? Que puedo utilizar con mayor eh, sí. frecuencia. Y entonces... De esa manera tú puedes preparar muchas cosas inventando, metiendo la creatividad. En to, todos somos creativos. Y la cocina es pura ¡Qué maravillosa la música. Estas sí. recetas que aparecen en el libro son una alternativa. Son, digamos, sí. la base, diría yo, para empezar a crear y combinar. Y ya tú vas viendo cuántas calorías eh, tiene este postre o esta comida. Y así como que vas... O sea, eh, tú misma vas resolviendo de qué manera puedes producir y preparar cosas sabrosas ¿no? y saludables Entonces, hay que darle tiempo también a la cocina este... ¿no? porque a veces no queremos estar ahí sí sí sí sí lamentablemente algunas no nos gusta cocinar de hecho de hecho de hecho a mí no me gusta mucho cocinar eso lo tengo que decir o sea yo Cocino lo que sea fácil, rápido y sin mucha preparación y mucha, mucha mente. Yo trato de, de crear las propias recetas, pero fácil. Que todo yeah. sea fácil. No, complicarme no, no la no, vida, no. porque eso hay que hacerlo todos no, los por días. Por supuesto. Uno tiene que comer, a juro. <ríe> a juro tenemos que comer. Entonces hay que hacerlo de la mejor manera, de una forma agradable que nos... Dice, di, eh, Dios las bendice por difundir las recetas para que todos puedan comer sano. Yo justamente estaba acordándome ahora que tengo Uy. un libro que dice lo que Jesús comió. Y ahí habla justamente de es lo que se come en la dieta mediterránea. O sea, eso es lo típico que todo el mundo habla, dieta mediterránea es lo mejor del mundo. Y realmente es el balance sí. que tienen entre todo eso de verdura, fruta, los vegetales, o sea, legumbres, el pescado fresco, toda esta cosa es, es increíble. Buenaza esa dieta, buenaza. Sí. Sí. Lo otro es que estén es como combinados sí. los colores. importante Que un, uno vea un los colores. De lleno de que si zanahorias o pimentón rojo, o los calabacines verdes o sí. brócoli, o sea, y la carne, si quieres comer carne o pollo. Eso eso eso te entusiasma, pues, que te provoca comer. Y sabes que estás comiendo saludable. Que es dice, lo la bueno. comida saludable se prepara lo más bueno. rápido que la no saludable. ¿Realmente sí? Ah, sí, eso lo dice mi amiga Miriam. Gracias, Miriam. Miriam es una experta, cocinando cosas yeah, saludables. Sí. Y eso que ella es delgada. Ella no tendría no, que hacer pero dieta, mejor porque se pero cuida, su, ¿no? su estilo claro. de vida. Exacto. Y eso es lo que te iba a decir recién de también, eh, es bueno lo que tú estás haciendo, pero tan importante es lo que tú haces también para prevenir las enfermedades. Sí. exacto, exactamente. Sí, sí, por eso yo siempre digo, recalco, que no solamente es un libro para pacientes, personas trasplantadas, es un libro uh -huh. para todos. Para todos los que cuidan, se, sabe, se quieren cuidar, los que quieren comer sabroso, pero a la vez, este, bien, sabroso y sí. saludable. Esa es la combinación sí. perfecta. Y que sea fácil sí. también, que no tengas que elaborar una receta, comprar unos ingredientes rarísimos que no lo consigues. No, no, como o sea, lo del día a día, no, no, no. lo de no. temporada, lo que está a la mano, es lo mejor. Porque si no te complica, después caes Exacto. de nuevo lo, lo antiguo, ¿no? Porque es más fácil coger un paquete de espagueti y hacer, ya días listo. Exacto. Que en unos minutos está lista sí. la pasta. En unos minutos, realmente. verdad. su nombre. Ciertamente, difícil. ciertamente. Y entonces sí, este, eso te quería decir, Ada, también y a todos, que la parte de la escritura, bueno, es una cosa que es, es muy terapéutica, me encantaría tomar tu curso, escuchar mañana tu, tu charla, porque realmente sí. es así. Y yo por eso, hace tiempo, en el año 2011, yo empecé con un blog. El blog se llama Life is Dear, en sí. inglés, ¿no? O sea, está en español el blog, pero el nombre es en inglés, porque mis iniciales son okay. Dear. Entonces, nada más que por eso sí. le puse ese nombre. Y la vida, la vida es bella, es maravillosa, es querida. Entonces, ahí en ese libro, en ese libro, en ese blog, están todo lo están todas las reflexiones que yo he tenido durante todo este tiempo en cuanto a la salud, en cuanto al a estilo de vida que nos lleva, el darse cuenta de lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Eh, mi experiencia, por supuesto, como trasplantada y diabética, yo reconozco que eso ayuda mucho a la gente que está uh -huh. igual que yo. Y también para todos, porque son reflexiones que podemos tener cualquiera uh -huh. de nosotros. Últimamente me he de dedicado, porque este año el blog cumplió 10 años justamente, porque fue empezó en el 2011, en el 2021, 10 uh -huh. años ya. Y lo que empecé a escribir es sobre creatividad. Uh -huh. Porque últimamente lo que he estado haciendo, dibujando y, y también sanando, porque sanando por dentro y por fuera, es dibujar. Así sí, como escribir te, es bueno, oh, dibujo, dibujar, fabuloso. hacer mandalas, es súper, colorear. Sí. Súper bueno, relajante. Sí. es relajante. Sí. Es súper relajante, no piensas tanto en lo que está pasando mm. afuera. Te dejas llevar. Lo que te escucha. Te, te, te deja llevar. Esa, esa concentración sí. está, eso es lo que yo, a mí lo que me encanta de la escritura terapéutica es que te, te hace entrar en ti mismo y, y por lo menos concentrarte un rato y estar ahí presente, porque estamos tan ocupados en tantas cosas que no tenemos tiempo para estar ahí presente con nosotros mismos. Sí. Exactamente, es, es así. Y yo digo que una de las cosas, aquí voy a hablar de, de, de lo que nos está pasando de la contingencia sanitaria, como le dicen algunos, para no entrar sí, sí, en el sí. tema directo, este, yo pienso que la gran lección que nos está dejando eso, es eso, es mirarnos por dentro, cómo he estado llevando mi estilo de vida, cómo vivo mm. mi vida, qué significado le doy a cada una de las cosas que me ocurre y que tengo alrededor, que todo está dentro de uno y no está afuera, uno se la pasa buscando y afuera... Ah, que voy a comprar esto, que voy a comprar esto otro. No, no, no, no, no. No es, no es tanto comprar, es mirarte, mirarte. La que felicidad la tienes, tienes dentro. Exactamente, exactamente. Sí. Tienes que abrirlo y compartirlo Así. hacia los demás, pero cuando encuentras esa felicidad es fabuloso, porque ahí te sientes relajada, te sientes bien, todo te da gusto, o sea, ya no, no te estresa nada, no te molesta nada, te, ah, bueno no pasa nada, yo sigo, porque eres feliz. Claro, mm. claro, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y, y ciertamente ocurren cosas que nos afectan, ¿no? Hace más o menos un, el 29 de julio, mi mamá se fue de este mundo, ¿no? Partió. Y, y, y tratar de pensar eso como de una manera positiva es un gran sí. reto. Porque sabemos todos que nos vamos a ir de sí. este planeta, pero no lo terminamos de no. integrar. Y entonces siempre nos sorprende. Y nos sentimos mal. Y es bueno sentirse mal, obviamente. Raro pero, fuera que sí. no nos sintiéramos okay. mal. Este, pero es como una manera de darnos cuenta una vez más que no somos mm. eternos en cuerpo. Somos eternos mm. en espíritu. Y entonces todo lo que estamos aprendiendo en este planeta sirve como para evolucionar y para tratar de ser feliz con lo que tenemos, con mm. lo que somos. Yo creo que eso es lo que pasa cuando una persona se muere, uno como que entra otra vez en eso, oh, yo también me voy a morir, ¿no? Porque como que uno sí, no, no sí, cree sí. que le va a pasar, miedo. ¿no? pero es ley de vida. Lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Exacto, exacto. Sí, sí, así es. Pero mientras sí no venga, bueno, entonces hay que vivirlo vividito. bien, hay que comer bien, hay que comer sano, estar pero saludable, porque si estás saludable también tienes una mente más clara, puedes razonar mejor. Dicen. Exactamente. Estar bien con uno mismo y con la gente, dice mi amiga, sí, es verdad. Si tú estás bien contigo, estás bien con todos los demás. Exactamente. Eso yo también se lo digo a la gente que tiene problemas de salud. O sea, uno puede ir al mejor médico del mundo. Tú puedes hacer el mejor tratamiento del mundo, las mejores pastillas, sobre todo a, mi, a mis amigos de Venezuela. Puedes tenerlo todo, la atención médica maravillosa, ¿qué tal? Pero si tú no estás bien por dentro, no te hace nada lo que te metas. El médico, ni el médico, ni las medicinas te van a hacer efecto. Uno tiene que empezar por uno mismo. Y tú mismo te puedes auto Eso sanar. es, mm, es la clave. Es verdad. Súper linda, linda tu charla, preciosa, sabes que me entusiasmaste más aún para seguir alimentándome bien. Eh, como dije, no es Ay, dieta, sí. es un estilo de vida, cambiar nuestra mentalidad, alimentarnos bien, hacer ejercicio, esa es una, una tarea que todavía me falta. Que no, pero bueno, poco sí, a poco. A mí también. Dice, gracias, ha sido una charla muy amena, enriquecedora, las quiero infinito. Yo también, Mari, eres una persona ex, extraordinaria, linda, linda por dentro. Sí, bella. Por fuera también, preciosa, preciosa. Así que te agradezco porque siempre estás ahí pendiente, y ayudándome y dándome la mano en todo. Así que es súper, Débora, un placer conocerte, una persona excelente me la pasé lindísimo gracias. contigo y voy a comprar tu libro porque gracias chicas, éxito y me interesa, me interesó mucho Gracias, no, bueno este, también se pueden meter en mi blog este, yo ahora quiero compartir algunas recetas otras diferentes a las del libro eh, como para, para enriquecernos pues para tener muchas sí. alternativas entonces sí. Se puede meter en mm. mi blog, recuerden no sé si lo, si lo escribo aquí en el comentario, si lo puedo hacer, no sé si se no, puede. No, si no me lo mandas y yo lo publico después también, lo pongo en YouTube y en todas las partes donde lo voy a poner, así que no te preocupes, yo lo pongo después. Ah, bueno, ah, chévere, sí, pues. gracias. Sí, sí, gracias, nada me encanta lo que estás sí, sí. haciendo, tu labor es muy, muy importante, súper importante, entusiasmar a la gente, entusiasmar a la gente, eso es una, una cosa que lo... Que, que es como el objetivo de vida, ¿no? La misión sí. de vida. Eso, yo imagino que tú lo pensarás sí, así, sí, sí, sí, que sí. debe ser tu sí. porque por algo estás, sí. No, no, no, yo estoy feliz, feliz de poder ayudar a la gente, de que abran los ojos y, y se dejen de, ese, de esa nube de problemas, ¿no? Porque todo se puede resolver. Y lo que no se resuelve, bueno, ya pasará, ¿no? <risa> Exacto. Todo pasa, todo pasa. Así que muchísimas sí. gracias y, bueno, excelentes consultos para o sea, la sí, fabuloso, lindo, lindo, lindo. Todos los temas que se han tocado en estas entrevistas, todos son diferentes, así que súper lindo lo de la alimentación, te agradezco muchísimo. Y, bueno, pronto, cuando ya saques el otro libro, me avisas y <risa> nos comunicamos otra vez. <risa> bueno. Ya, ya me comprometiste, ya me comprometiste. sí, me sí, comprometiste. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Un besito y cuídate, muchas bendiciones, muchísimas gracias por este día. Gracias, gracias a todos, gracias a todos.